Hola, hola, buenas tardes. Aquí Somos comentando. Un día en la alberna. Y hoy volvemos a Total War Troya Mizos. Con nuestra campaña de Agamenón. En este nuevo DLC. Vamos a, a, a, a. Estamos a punto de finalizar el turno. Vale, vamos a movilizarnos con esto. Vamos a ser listos. Vamos a ir a. Uh, a, a ver, a ver, a ver. Vamos por partes. Los decretos reales. Yo creo que ahora, tal y como estamos, viendo cómo está. El, el resto de cretos, lo que nos va a costar llegar y, y lo que tenemos encima de la mesa nos vale este para aumentar la defensa de las unidades de infantería entonces la banda del garrote va a ser destructora pero es que después vamos a meter este que es que reducimos el coste de mantenimiento son un 5.000 de trigo pero a la larga nos va a ser una inversión muy muy rentable Entonces, bien, ahora que ya estamos aquí Vamos a sediar aquí Endriópedes Perfecto Seguimos teniendo a Zeus Pero yo creo que lo vamos a aguantar, ¿eh? A pesar de, de que tengamos lo que tenemos Vamos a darles tiempo aquí Vamos a sediar Y vamos a ir rascando A ver qué podemos Que podemos conseguir Vale Dicho y dispuesto eso eh, no tenemos nada más. Aquí no llegamos. Nada. Y el resto, igual, paraos. Vale, la estrategia está ahí. Vale, de acuerdo. La gente nos ha movido. Oh, vale. Vale, pues vamos a sediar Tebas. No podemos. Y la arena de espanto aquí. 50%, a ver qué tal. Fracaso. Vale, no, y no sube. Vale. Ok, es eso. Los puntos los guardaremos para el siguiente. Puntos de habilidad sin asignar. Ah, vale, a hacer la sacerdotisa. No lo guardaremos para cuando tengamos el nivel 2 poder meter ambos. Vale, perfecto. ¿Finalizamos turno? Sí. A ver qué nos cuentan. Rapidito. Venga, express. Uy, uh, uy, uh, uy, uh, uy, uh, uh, Están viniendo desde aquí, desde el sur, eh. Esta gente, creo que son. ¿Cómo han llegado hasta aquí? Claro, esa es la otra Uh, los de ocios, trueque único Vale 95 Venga, te lo compro Te lo compro, te lo compro Bronce y madera me vas a dar No, no No, no, no, no. Vale, y nos atacan Salen a defenderse, perfecto Pues vamos a contestar Yeah, la verdad es que la banda del garrote, yo creo que estoy, bueno, más, estoy más que contento con este ejército Ha sido barato, porque es todo milicia, y venga, vamos ahí. ir, todos con el garrote, a, a darse de palos y ya está. Ahora hemos incorporado las lanzas, que bueno, es una carga extra y está bien, porque es gente rápida, de que tiene muy buena carga, que como un para destrozar uno de los flancos nos viene muy bien. Pero es eso, ya poco a poco nos vamos adaptando Vamos cogiendo la mecánica, es mucho más rápido que el Warhammer Pero muchísimo más rápido Los que recordáis, bueno, venimos de Total War Warhammer 1 De Total War Warhammer 2 Que son los que más hemos tenido ahora en el canal Y este es... ¡Fua! Dinámico a muerte Las unidades, al menos es la sensación que me da ¿eh? No tenemos... No tenemos... Eh, tantas magias etcétera, pero, vale, grupo 1 vamos a meter uno más en el grupo 1 eh, así, manchito. vale, perfecto, esto lo vamos a fijar vale, nuestro héroe aquí, que vaya al apoyo, perfecto ya tenemos un grupo de 4 aquí en este costado así, más recogido. vamos a meterlo aquí en este bosque perfecto, luego Vale, vamos a meter este aquí Este grupo de tres Aquí en este bloque Ahí, vale Y este grupo de tres Aquí en este bloque Vale, Entonces la idea va a ser ¡pum! Hacer la pinza, bueno, lo que llevamos haciendo Estos capítulos, pero aquí vamos a Tener esos dos grupitos Que seamos capaces de diferenciarlo bastante Vale, ok Rápidamente, grupo 2 aquí Rápidamente, grupo 4 avanzamos, grupo 5 avanzamos. Y estos aguantamos aquí. No debemos tardar en acercarnos para colapsar. Él está mirando al infinito. ¿Vale? ¿Qué tenemos esto? Predicar con el ejemplo. Uh, vale, vale, vale, vale ya me acuerdo. vale si baja nos hinchamos. Ha detectado tus unidades hinchamos si baja las hinchamos vale vale vale vale vale nos pegamos nos pegamos nos pegamos nos pegamos nos pegamos nos pegamos vale vale vale vale carga vale las lanzas ya vienen vosotros aquí bien Ok, vamos a avanzar aquí Al héroe, vamos a hacer que Absorba el daño de alguna de las arpías. Perfecto, vale Vale, y vosotros qué? Eh, ¿por qué, ¿por qué no nos movemos? Vale No, vamos a hacer que estos vengan aquí, vale Ay, ay, que carguen por detrás, eso está bien Vale, es buena carga, es buena carga, es buena carga y sí, por detrás, ¿vale? Vamos a coger uno de estos y aquí. Muy bien, ahora el héroe. Venga, venga, venga, venga, venga. Tus guerreros empiezan a titubear. Pues ahora verás. ¿Aquí han llegado? Venga, sí que han llegado. vale vale vale vale perfecto está bien está bien está bien vosotros aquí pues si no te quieres pegar reventamos a tus compis y se acabó no hay nada más que hablar vale ¿Y cómo estamos esperando órdenes? que me Han dices? Hecho vida, tus guerreros vale eso nos lo esperábamos bien bien bien muy bien muy bien vale aquí y aquí estos deberían caer ya Vale, continuamos, continuamos, continuamos. Ahí la milicia, como los pillen huyendo, los machacan. Vale, vamos a coger una de lanzas y nos la llevamos para allá, perfecto. Vale, en cuanto matemos el héroe, esto se ha acabado, ¿eh? tus guerreros están vale. Vale, vale, vale, vale hay que desviar gente para este costado venga Sí, vamos derivando gente hacia los otros flancos y ya está no podemos recuperar estos vale las lanzas me las llevo para allá ah, vale, nada perfecto sobradísimos sobradísimos muy, muy, muy, muy bien Nada, esta carga ya va a ser La que los va a someter Venga aquí, las arpías ya no quedan Nada, nada, mira cómo vamos a cargar ¡Bum! Ahí, ahí, perfecto Igual, ahora los pillamos de cara, tú Nada, nada, nada, esto está más que hecho Maravilloso Qué buen trabajo Qué gusto da cuando las cosas salen así de bien, ¿eh? Pero, por ejemplo, este es solo una tropa. Aliado, afecta a los aliados al alcance. Mm, mm, mm, mm. Vale, no, esto ya es. darnos el gusto de matar por matar. Vale, necesitamos batalla y listo porque ya era los restillos o sea él trata, trata de defenderse pero mira te digo por dónde nos lo hemos pasado la verdad es que Troya o, o, o la sensación que me está dando por ahora es que lo más importante de todo son las cargas toma ahí a tu casa campeón. venga y que, y, se, y que se acerca a quien quiera vale a 25 el número de bajas es vastísimo Bronce. Uh, oro, nice, me gusta. Vale. Mm, vamos a coger moral porque las bajas tampoco vamos a reponer muchas, así que no importa. Nice to be acknowledged. Uh es evidente para los grandes reyes aqueos que los troyanos no tienen las razones. A estas alturas la guerra es inevitable, así que la gran postura es. ¿Cuál es exactamente tu posición? La gran pregunta es, ¿cuál es exactamente tu posición? Apoyar a los danos, no declarar tu de apoyo, decidir luego. Vamos a apoyar a los danados y ya está. Vale, de acuerdo, con eso, Stinfa. lo podemos construir aquí para sacar más madera. No es mala inversión, Epidauro. ¿eh? Ok, aquí estamos bien. Vale, vamos a construir aquí para sacar más madera. Uh. Sí, eh. Esta gente van a ser peligrosos. Yo creo que dentro de poco tendremos que insistir en ese costado. Esta mujer, al fin y al cabo, o sea, está aquí porque estamos en guerra con los beacios, pero. Vale, nada, pues autorresolvemos y pasáis por encima y ya está. Venga, la que te cuento. Dios. Vale, 500 de experiencia, motivación, alimentos. ¿Bronce Oro? ¡Uh! Bueno, oye, 5 de oro más. Vale, ocupamos. Perfecto. Guerreros excepcionales encontrados en Driope. Se rumorea que este, gran, este lugar vive en unas criaturas femeninas de extraña reputación. Vamos. Eh, perfecto. Arpías. Vale. Eh, pues podemos tener arpías. Que no le viene nada mal. La senda de Hermes velocidad de batalla del héroe o la senda de Atenea defensa cuerpo a cuerpo del héroe moral cuerpo a cuerpo a la diferencia es que ahora les puede dar moral o la carga oh pues vamos a dar carga hombre, hombre vale, perfecto la jabalina, para qué la verdad es que no nos sirve de mucho, pero bueno Bien, bien está Podemos reclutar 103 Uf. Bueno, está bien Vale, ok Tenemos dos arpías, me gusta Me gusta, me gusta Añadimos las arpías a nuestro arsenal disponible Aquí, ahora bien, ¿qué vamos a bajarnos Onx estos Envenenar pozo servirá, funcionará. Éxito. Bien. Vale. Hemos bajado muchas tropas. Joder, hijo mío. Estás un poquito. Bueno, es novato. El espionaje, daña la guarnición. Vale, por el momento. Hombre, la capacidad de movimiento está muy bien, pero por ejemplo, ir debilitando. Guarniciones no me parece tampoco que esté mal Vale, de aquí Podemos cargar contra Gina. Hay mucha guarnición que recordar que no O que está un poquito dañada no, no debería suponernos ningún problema No, efectivamente Vale, pues nada Ok, perfecto, vamos a por ellos Liberamos batalla Encima tenemos el poder de Zeus de nuestra parte Agamenón, que está bien fuertote Vale, nada, no, la guarnición. Y ahora a ver por dónde vienen los refuerzos. Es que oh, pff, el capítulo anterior, el de la estampida, la, esa carga de centauros fue... Pff, pff, pff, pff, pff, pff. Nada, nada más que añadir. O sea, fue brutal, maravillosa Si no lo habéis visto, ir a ver el capítulo anterior porque es una burrada. Vale, perfecto. Los refuerzos vienen por allí. Sabéis a dónde vamos, ¿no? Uh. ahí ¿yo puedo desplegar aquí? Ah, bueno Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? <ríe> Buenas tardes <ríe> Vale Este grupo aquí, el... Eh, a ver Vale, perfecto Grupo 2 eh, Aquí, más o menos Perfecto, el grupo ligero Por aquí también, aquí atrás Vale, Agamenón por aquí en otro grupo y esta gente no esta gente vale vamos a plantarlos por aquí para parar lo que tenga que venir si vienen perfecto venga un saludo a mi gente el enemigo está recibiendo refuerzos venga venga venga venga, venga. Venga, lo reventamos. A la menorada, en cuanto tengas, échate. Este, el líder de los hombres, y es que con eso, ¿qué haces? No te tocan. Venga. Ay, ay, ay. Mira, mira, mira. Daño cuerpo a cuerpo. Esto es una masacre. Y claro, huyen todos. Literal, huyen todos. Agamenón aquí Redistribuimos aquí Vale, el grupo 1 Me lo voy a llevar ya para acá Perfecto Vale, el grupo 2 también Me lo voy a llevar para acá Y vamos montando ya línea Vale, está bien Vale, vamos a poder Hostigar un poquito Vamos a colocarnos aquí en este lado entre los mm. vale, vamos no me parece mal tampoco, vamos a buscar una posición para poder cargar desde aquí vale, que sí que pueden llegar al bosque llegan fácil la atención. digo, vamos o no Venga, Gamenón, dale lo suyo. Vale, vamos a colocarnos por aquí, ya llegando a la zona. Y empezamos a, por lo menos, meter un poquito de fuego. Vale, perfecto, grupo 3. Vale, maravilloso. Más aquí en esta zona de aquí. Vale, y nuestro grupo 2 aquí... Perfecto, grupo 3 por aquí Preparando la carga por este costado Y a ah, menón por allí eh, Vamos a dejar uno va bueno, para uno que queda Venga Vale, grupo 2, ¿cómo estamos? Abrid fuego Podemos abrir fuego Venga, abrir fuego Nos estamos posicionando aún, pero... Todo lo que podamos romper ya, pues lo rompemos y se acabó. Venga, buen daño ahí con las ondas. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vale, preparaos vosotros. Perfecto. Nah, qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Vale. Vale, de aquí a aquí vamos a abrir fuego allí contra estas lanzas, contra estas lanzas. Vale, perfecto. Agamenón aquí va al apoyo. Vale, vamos a adelantarnos. Vamos a ir ya haciendo las asignaciones. Perfecto. Grupo 3 carga de aquí. Reventarlo todo. Grupo 5. Os pues quiero entrando ya por aquí. Perfecto. Vale. Vale, un poquito de velocidad. Está bien. Vale, Agamenón ya. Aquí. Venga. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto Vale, vamos a cambiar un poquito el foco vamos a hacer fuego aquí mm, Vosotros aquí, vale, me gusta A ah, vale, vamos a tirar Ah, no puede tirar la moral Vale, ah, le faltaba rabia El grupo 3 aquí Qué buena carga Bueno, si podemos tirar aquí, mejor, eh Vale, perfecto. Nada, nada, pasamos por encima. Pero cosa malísima. Bueno, no... Podría tirarse la... Podríamos llegar a alcanzar a la aristía, ¿eh? En la próxima batalla. Vale, vamos a derivar unas cuantas... nada esto ya está hecho. Esto ya está más que hecho. Vale, una de por aquí. Una buena carga, perfecto. Victoria y se acabó. Finalizamos batalla... Otro asentamiento. Aziz va a aparecer, ¿eh? Va a aparecer. No, no tiene mucho más que hacer. 27, 2, 2. ¿Quiénes han ¿quién tenido más bajas. Bueno, claro, la primera línea, ¿no? Que estaban ahí a tope. La verdad es que los honderos on, los dejan un poquito que desear, pero bueno. ¡Toma ahí! Creías que sí, pero no, ¿eh? Nah, pues verdad. Perfecto. 500, los refuerzos a su casa. 1200, ¿eh? Y 5 de oro, muy bien. Ocupamos. Perfecto. Menos uno al tiempo durante. Que resiste. Una serie del enemigo. Moral a las tropas, maravilloso. Vale, nivel 9. Un punto de habilidad. ¿Queremos gastarlos? Buena pregunta. Versatilidad, no. Sed de sangre, rabia de forma pasiva. Hombre. Ni me lo pienso. Rugido de Herácleo. Daño por poder de penetración y velocidad. O fortificar. Armadura y ganar Gana armadura, pierde velocidad. Pues creo que vamos a coger esta, ¿eh? Daño por penetración y velocidad. Aquí ganamos... Uy. Ah, reduce el coste de rabia. Vale. Y aquí el tiempo de espera. Bueno, reducir el coste de rabia está bien. Me gusta. Vale. Ok, nada, estamos haciendo de Agamenón una máquina. Perfecto. ¿Lo podemos movilizar? No. Nuestra señora sacerdotisa... Hasta que puede... No, pero ¿para qué? Arenga de espanto. Fracaso... Nada, es que esta que no suba porque quiero este, que aumente la probabilidad de arenga de espanto y ya luego le podemos meter o la palabra de la agonía o la, la cuentista de profecías está bien porque es... Ingresos de dinero. Vale, vale, vale, vale. Perfecto. Vale. Pues por el momento no estamos en disposición de aún de sacar un héroe nuevo. Podemos. A ver dónde está. Rey de los hombres. Aquí. Apeo... Eurim. Motivación, coste, reclutamiento de las unidades de los ejércitos, probabilidad de acciones de los agentes, enemigos, reclutamiento de la provincia local. Vale. Oh, y conforme vamos subiendo gente a la organización, vale, que tienen un montón de héroes. Vamos a reclutar. Este es nuestro señor. Que lo teníamos reducido de tesoro cada turno mientras existe este personaje. Vale, vale, vale, vale. Vamos a reclutarlo aquí en Epidauro. Vale, perfecto. Vamos a ubicarlo aquí y vamos a sacarle la. otra banda. Vamos a hacer otra banda del garrote. Si es que estamos destinados a tener ese tipo de ejército. Vale, perfecto. Bueno, de momento nos hemos hecho a la mar, estamos sacando bastantes territorios aquí en la zona del mar. Eh. Meropía. Vale, vamos a ir a por Meropía. Y ya está. Conquistaremos Meropía y acabaremos con Azis. Y ya aquí nos plantaremos en estos territorios del mar. Y creo que lo siguiente que tendremos que hacer será ir ya aquí hacia la zona de Tebas. O si no, aliarnos con... Con... O oh, esta gente, ¿cómo se llama? Con los de Diomedes, creo que son, ¿no? Es el héroe principal. No me acuerdo cómo se llama. Y, y luchar contra los donios porque si no... Esto va a ser duro. Bueno, barreremos hacia allá. Está bien, todo correcto. Vale, vamos a pasar de turno. Tenemos más cosas que hacer. Puntos de habilidad se van a asignar. Vale, no. Uh, vale, Voluntad Divina. Podemos hacer la plegaria. 630 de oro. Efecto de respeto. Ahora puedes usar la habilidad Voluntad Divina. Turno de Zeus con dos cargas. Dale. Uh, vale, plegaria realizada. Contestarán en el siguiente turno. Vale, ok. Ok, ok, ok. ¿Y con, con qué nos plantamos con eso? O sea, subiendo de nivel a Zeus al 2. Ah, la plegaria entrará en vigor en el siguiente turno. Vale. Y creo que llegamos hasta aquí, ¿no? Hasta presencia real. Coste de reclutamiento barato. Mensajero del trueno... Descendiente de Zeus a todos los héroes recién reclutados. Ah, pues nos podíamos haber esperado. Vale, ok. Ah, no, no. era no. Ah, no, es que lo que teníamos que hacer era una catombe para subir el favor. Vale, bueno, vamos a tirar también una catombe. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Un, rito, un ritual de catombe. Vale, literalmente no complacidos cuando tu gratis. los uh -huh. Acumula suficiente favor y sus bendiciones divinas traerán gran prosperidad a tu reino. Vale, perfecto. Maravilloso. Vale, ¿qué más misiones tenemos por ahí? ¿no? Una tierra. Influencia aquea. Vale, ahí eso cuando sacaré, saquemos ahora el. ¿Qué es esta de aquí? Micenas. Claro, necesitamos meter los héroes. ¿Cuánta influencia tenemos? 54%. No se ve, pero está aquí detrás, oculto. Pasearemos con el héroe este nuevo que hemos reclutado aquí Lo pasearemos por esta zona para ganar influencia Y, y así completaremos el, el objetivo Vale, ok, vamos a pasar el turno Vale, sí, estaba sin asignar Trueque único, no vamos a dar bronce Ni de milagro Porque la generación de madera no nos está yendo mal Dios, ¿qué me estás contando? Dios, desde Argos ¿Ves? No están en guerra con nadie Y pues tienen un acuerdo de truque, ¿eh? Con Jonia Vale Esparta Vale, bueno, el resto de facciones que están allí En el este Ok Atina Fis Zen. feacios. Perfecto, recluto una unidad mítica que este ha sido. Uh, ¿Qué es esto? Tu gorgona. Wow. Mirar a la gorgona a los ojos es Ojo. mirar al horror Ojo. hecho carne. Hasta el más valiente tiembla y la mente más racional se ve paralizada por el terror. Su sola presencia puede amedrentar a todo un ejército. Sus espantosos rostros hacen que resulte especialmente temidas entre las naciones del Egeo. Sus habilidades de agente única se pueden emplear para sembrar el pánico entre los ejércitos y ciudades del enemigo. Vale, plegaria tendida de Zeus. Perfecto. Captura las siguientes regiones: Egina. Ah, vale, Anax de Ítaca. Vale, vale, vale. Estas son. Salamina, Zeus, Maratón... Torico, Megara... Ah, pues... Uf, no. Hay que pasar por encima de, de... Salamina y eso no nos viene del todo bien. Vale, coste de reclutamiento... Más barato. Perfecto. Felicidad en la provincia local. Vale, me gusta. Ok. ¿Qué tiene la gorgona? Los vides peticiones de la gorgona... Inspiran temor y desconcierto en todos los que... En todos, lo que mema tanto la habilidad de sus propias fuerzas como las de sus enemigos para moverse de forma efectiva. Pasivo permanente. Menos 17% en la capacidad de movimiento y en campaña de los ejércitos enemigos. Y de los ejércitos propios en esta región. Ejército extranjero. La mina paralizante de la gordona inspira terror en los corazones de las tropas enemigas sobre las que recae. Reduce la moral, velocidad de batalla y la capacidad de movimiento en el mapa de la campaña del ejército. En un asentamiento extranjero daña gravemente la guarnición. Después se elimina la gordona. Lol, no. Y no se puede unir a un ejército. Sería maravilloso. Vale, podemos construir la mejora de las casas para aumentar el crecimiento. en Corinto. No. Epidauro tampoco. Aquí en Egina tenemos cosas para construir. Por el momento no. Driópedes. Tampoco. Vale, vamos a movilizarnos hacia aquí. Ok, perfecto, que teniendo las dos Las dos unidades de arpías Esto lo tenemos que reventar Uh Vale Uh, vale, las habilidades divinas Ya tenemos aquí los truenos de Zeus Me gusta Tenid, vale, Esto está equiparado pero Teniendo en cuenta que Seguimos teniendo la bendición de Zeus Seguimos teniendo los todos los garrotes. Ahora tenemos las arpías. Para acabar de hacer una buena carga. De perseguir. De, de hostigar a las, a las unidades de, de largo alcance. Que además contamos con el trono de Zeus. Para reventar sus unidades de cuerpo a cuerpo. Su, su muro. Esto. Es una batalla vencida. 100%. Así que. Tal y como estamos aquí.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 Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.